Amigas y amigos, en el discurso conmemorativo del décimo aniversario del 13 de abril pronunciado ante una gigantesca multitud, el presidente Hugo Chávez enfocó un tema que inquieta a una colectividad que no quiere zozobra que rechaza la repetición de acontecimientos como los que sucedieron hace 10 años en el país los venezolanos mayoritariamente quieren la paz no quieren violencia y desean que el proceso electoral que está en marcha transcurra en el marco del respeto a las leyes. Que los participantes respeten las reglas de juego y que no haya trampas durante el trayecto a recorrer a partir de ahora. Chávez decidió ese día tomar por los cachos al toro de las versiones que circulan sobre conjuras en potencia. ...estimuladas por sectores de la derecha criolla y factores internacionales. Todas ellas apuntan, en primer término, hacia lo que genera más suspicacia... ...como es la negativa hasta ahora de la oposición a declarar en forma tajante, sin ambigüedad... ...que reconocerá el resultado electoral del 7 de octubre. Cualesquiera que este sea, ni siquiera la manifestación del presidente Chávez en ese sentido contundente de que él lo hará en la que incluso va más allá cuando dice que le colocaría la banda presidencial al rival que llegara a obtener, a ganar la contienda. Ha servido para que la oposición reciproque en el mismo plano declarativo. Todo lo contrario. ¿Por qué esa actitud entonces, reñida con el elemental respeto a las reglas de juego de la democracia? Sin duda que tal actitud siembra la desconfianza y dispara las alarmas. Lo menos que se puede pensar al respecto es que esa oposición que sistemáticamente se ha negado a condenar su proceder de hace 10 años, que parece tenerle prendida una vela en el altar de la conspiración a los íconos del 11 de abril de Plaza Altamira, de la guarimba y del paro golpista de la industria petrolera, esté, si no en su totalidad, al menos algunos factores de mucho peso, en plan de montar una nueva conjura. Bien recurriendo a la denuncia sobre un presunto fraude, imposible de realizar en un sistema electoral blindado ante cualquier tipo de trampa, como es el venezolano, o apelando a la tramoya de otro tipo de aventura, producto de la desesperación para lo cual se están dando pasos que ponen en alerta a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado. Para cortar por lo sano, el presidente Chávez anunció el 13 de abril la designación de un comando antigolpe que analizará a fondo la situación, adoptará previsiones y conjurará cualquier riesgo. Se trata de una sana y oportuna medida que lleva tranquilidad al país, y que, en mi opinión, satisface a todos los sectores, salvo a los que tengan malas intenciones, ya que favorece a todos por igual, y sirve para desmontar cualquier intención golpista entre las que estaría un posible fraude, lo cual debe llevar tranquilidad a la oposición si es que sus aprehensiones al respecto son sinceras, y no se trata de simples conjeturas para tener excusas a la hora en que el electorado no la favorezca en las urnas una pausa y al regresar converso con el diputado dirigente sindical nacional Osvaldo Vera presidente de la comisión permanente de desarrollo social de la asamblea nacional el próximo martes es primero de mayo día del trabajador una fecha emblemática de grandes luchas y de combates sociales por parte de la clase obrera mundial y particularmente venezolana. Conmigo está para conversar sobre el tema y también algunos anuncios muy importantes, Osvaldo Vera, dirigente sindical, obrero, de verdad, honesto, serio, responsable y presidente de la Comisión Permanente de Promoción y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, docente. ¿Qué significado tiene el primero de mayo? Tanto que se ha dicho y se ha escrito sobre el particular, al extremo de que muchos consideran que es una, una cosa ya rutinaria. No, no, forma parte de la historia mundial, que eso es bueno señalarlo. o sea, lucha histórica que los trabajadores y las trabajadoras han desarrollado en todo el mundo, se resume en esos acontecimientos de Chicago, en los mártires, de, claro, que sufrieron... En, ...en esa lucha intensa por la reducción de la jornada laboral... ...entonces ahí se encarna una fecha, un símbolo... ...que ha permitido en todo el mundo, salvo en Estados Unidos... ...que es el único día que no se... ...el único país donde no se celebra... ...signo de la lucha... ...en esta oportunidad aquí en particular en Venezuela... ...tiene un símbolo mucho más importante... Precisamente porque, te quería preguntar eso... ¿qué, ...¿qué particularidad tiene este primero de mayo? Bueno, tiene desde mi punto de vista... ...varios elementos que son clave de destacar... ...en primer lugar... En medio de una confrontación, una batalla política que tiene un acontecimiento clave el 7 de octubre, donde los trabajadores y las trabajadoras van a tener un papel clave en lo que es la defensa del proceso revolucionario. Pero segundo, en medio de una serie de anuncios, algunos acontecimientos, se mantiene el aumento del salario mínimo por 13 años consecutivos, las medidas que se han tomado desde el punto de vista de la seguridad social, ahora la incorporación de los trabajadores por cuenta propia y por supuesto el gran debate que se ha venido desarrollando con relación a la ley orgánica del trabajo y el contraste de lo que ocurre en, otro, en otros lugares del mundo, el contraste de lo que exactamente está pasando en Europa. Entonces ese es el significado fundamental. Una herramienta para la lucha, un combate para mantener y profundizar los logros de la revolución y por supuesto los avances que desde el punto de vista de lo que ha sido el debate en las últimas épocas del movimiento sindical venezolano. De esos aspectos vamos a hablar más adelante en el curso de entrevista. Pero te quería hacer un señalamiento. Una de las características precisamente, lamentablemente, del movimiento sindical venezolano es el signo de la división, ¿no? Históricamente el movimiento sindical ha estado dividido por muchas razones, por muchas circunstancias. ¿Cuál es la realidad en este momento? Fíjate, a pesar de que se ha venido avanzando y que nace una nueva generación de jóvenes, dirigentes sindicales, dirigentes de los trabajadores pero no solamente son sindicales gente que está incluso ahorita al frente de empresas importantes como Lácteo de los Andes como Fama de América todavía persiste unos niveles de conflictividad y de separación del movimiento sindical venezolano a pesar de los esfuerzos que se ha venido realizando. ¿Se asume y, esa realidad? No, no, es, es, indudablemente todavía. Con sentido es, crítico y disposición es, es, de resolverse sí, Todavía existe esa realidad y forma parte de, de, de la historia. Toda, eh, tenemos que recordar, creo que cuando llega el presidente Chávez a la presidencia y se hizo una serie de encuestas y revisiones, la institución más corrompida la que tenía incluso el señalamiento mayor negativo era la CTB y era el movimiento sindical que era símbolo de mafia, era símbolo de corrupción. Eh, se ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido sin embargo persisten algunos vicios que nosotros tenemos que reconocerlos desde el punto de vista crítico, pero también tenemos que decir que hay una nueva generación de hombres y mujeres que se han venido incorporando y que estoy convencido va a permitir en un momento determinado avanzar con mayor claridad y que los, la clase obrera, los trabajadores cumplan el papel tan importante que tiene que cumplir este, en este momento histórico aquí en Venezuela Durante mucho tiempo, Osvaldo el movimiento obrero venezolano fue vanguardia de la lucha revolucionaria y popular eso es evidente, ¿no? y hubo dirigentes esclarecidos dirigentes obreros muy honestos, muy serios, que incluso incursionaron en la política con mucho éxito. Éxito en el sentido de que fueron una, una referencia importante, ¿no? Luego decayó el movimiento, entró en divisiones, y prácticamente lo capturó o lo secuestró, el reformismo, el populismo. Tengo la impresión de que con el impulso que le ha dado a la política, el proyecto revolucionario, y sobre todo la figura de Chávez, la clase obrera está asumiendo un papel revolucionario, está rescatando las esencias revolucionarias y ya contrasta con la posición reformista que existía antes. ¿Es cierto eso? Está, está en lo cierto. Es parte incluso del debate que puede tener significado de división pero que forma parte del debate político. ¿Cuál es el papel en la actualidad el movimiento sindical. Debe ser netamente reivindicativo, debe ser lo que comúnmente se llamaba lochero, o cuál es el papel que debe cumplir precisamente en la construcción de, de la sociedad. ¿Para qué el trabajo? ¿Para qué los niveles de organización? ¿Cómo eh, hacemos realidad ese mandato constitucional de la democracia participativa y protagónica? ¿Cómo asumimos responsabilidades de recuperación de empresas que fueron desmanteladas, como el caso de las empresas de Guayana, en una defensa de los intereses de los trabajadores, pero fundamentalmente los intereses de la nación. Entonces, en ese debate, que eh, es donde ha venido naciendo esa nueva realidad, con mayor profundidad, con mayor criterio político, que es el contraste entre los dos modelos. Uno, que tuvimos ya en la última época de la fallecida CTV, la llamo fallecida porque previamente ya no representa a nadie, y este nuevo movimiento que en contra de los vicios que existían ha venido naciendo, se ha venido eh, generando y yo creo que el futuro es bien promisor y por supuesto la vanguardia fundamental es el proceso revolucionario, el ejemplo del presidente Chávez y la incursión en la política, en la política real del conjunto de los venezolanos ese despertar que todos los venezolanos y todas las venezolanas hemos tenido después de la presencia del presidente Chávez en el, en el gobierno Mira. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y quiero que al regresar vayamos ya a una cuestión de fondo, pues. Lo que caracteriza esta conmemoración del primero de mayo en esta oportunidad, ¿no? Y particularmente lo que representa el proyecto de ley, de nueva ley del trabajo, ¿no? Que se ha convertido prácticamente en el centro de una gran discusión. Vamos a abordar ese tema al regresar de la pausa. Osvaldo. Una ley del trabajo más, o una ley del trabajo verdaderamente ajustada a los tiempos, a la realidad venezolana. Y además, el señalamiento crítico de sectores de la oposición, en el sentido de que es un proyecto que no se discutió. Prácticamente producto de un conciliábulo. Tu una, respuesta. Una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo. Producto precisamente del debate, de la discusión. No hay ley más debatida y más discutida después de la constitución que la ley orgánica del trabajo. Pero fueron hasta primero que nos comenzó en, con la solicitud de los trabajadores y las trabajadoras del presidente que la asumiera a través de la habilitante. Ya veníamos un proceso en la asamblea de consulta, y de debate. Pero posteriormente los trabajadores se lanzaron a los portones, a las fábricas. Hubo más de mil... 200 asambleas de debate y además las propuestas están, se, se vinieron recogiendo de tal manera que nosotros podemos decir con toda claridad que es una ley eh, bien debatida. Ahora, ¿con, con una... la patronal? También con algunos sectores, incluso aquellos que están afiliados a Fede Cámara, no se hizo con la cúpula, pero nosotros tuvimos debate con cámaras, la cámara de automotriz, la, farmacia, la de farmacia, con Fede Cámaras Regionales, también con la pequeña y mediana industria, Fede Industria, o sea, fue un amplio debate. Lo que pasa es que se estaba acostumbrado a que de manera exclusiva, bueno, las cúpulas de la CTB, de Fede Cámara y del gobierno eran los que modificaban la ley. Esta vez, ese mandato del pueblo legislador, bueno, tuvo una participación bien importante de los trabajadores y las trabajadoras que hicieron posible. Y ahí fue donde surgió que más que una reforma puntual como lo indicaba la constitución o una reforma general como la estábamos trabajando en la asamblea fueron precisamente los mismos trabajadores y las trabajadoras que indicaron no en el momento político que estamos, por la características del gobierno que tenemos por el mensaje y la transformación que necesitamos en el país necesitamos una nueva ley que cambie y que incida realmente en los medios de producción y en el papel protagónico y participativo de los trabajadores por supuesto en el marco de la constitución que es el que señala ...grandes áreas del papel de los trabajadores en estos instantes. Una de las uh, observaciones o de las críticas que se hacen, las prestaciones, vamos por partes, prestaciones pues. No, prestaciones es ese símbolo de la resistencia del movimiento sindical venezolano en la década de los 90, finales de los 90, cinco años sin aumentar el salario, el nivel de costo de la vida llega a más de un 100% eh, y una inmensa campaña de publicidad para arrebatar una de las conquistas fundamentales que tenían los trabajadores. Eso fue lo que ocurrió en el año 97, el proceso de flexibilización laboral, donde se abarataba también eh, el despido y que a partir de ahí, bueno, tenemos los números, de un 12% se aumenta el desempleo de un 16%. Entonces, ese símbolo de de lucha de los trabajadores se va a convertir en una realidad, además del poder adquisitivo. Era la única reivindicación que tenían los trabajadores que se que anualmente mejoraba cuando mejoraba el salario. Eso se convierte en realidad con esta ley. Y el Fondo Nacional de Prestaciones. Fíjate, ahí es un planteamiento compulsivo, optativo. No, ¿O no existe? ¿O simplemente una figura que se está estudiando? No, no, el planteamiento fundamental, aunque estamos eh, señalando una ley especial para profundizar a, hacia allá, es la necesidad de crear un fondo optativo, eh, voluntario de parte de, de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras, que tiene una finalidad. Pero la, la oposición sostiene que es una manera de hacerse el estado de las prestaciones de los trabajadores. O sea, al contrario, exactamente tiene un efecto contrario. Porque en estos instantes las prestaciones sociales no están a la vista de los venezolanos y las venezolanas. Eh, nosotros hemos visto cómo empresas quebraban, cerraban y dejaban a los trabajadores en la calle. Nosotros lo vivimos con Viaso, con Avenza, pero también lo hemos vivido con, en, la, en esa locura que ocurrió en el año 2002, donde pequeñas y algunas medianas fábricas cerraron y dejaron a los trabajadores en la calle y no, no había los niveles de depósito. Entonces, el planteamiento fundamental es, eso que actualmente se, depos, se debería depositar, va a formar parte de la garantía, para que más nunca aquí haya una empresa cerrada y los trabajadores en la calle sin ninguno de los beneficios. Pero también que permita, con eso que la propia ley señala de la, de, eh, del adelanto de prestaciones sociales para la adquisición de vivienda, nos permita, conjuntamente con la, eh, la política del Fondo de Ahorro Habitacional, con la misión Gran Vivienda y con un conjunto de políticas que se viene desarrollando, garantizar que los trabajadores en, puedan En adquirir... ese marco, ¿cómo quedan las pibis? No, ese ha sido uno de los que han tenido sí. mayor actuación, mayor propuesta. Eh, se hizo los niveles comparativos porque la ley tiene como esencia la protección de derechos, pero también la protección del trabajo. Y ahí las pequeñas y medianas industrias se ha incorporado. El efecto no va a ser negativo. No va a haber ninguna empresa que cierre por ninguna de, de, de, de estas medidas. Además, es una recuperación de algo que ya existía, que ya tenían los trabajadores. Mira, los trabajadores. jornada laboral. Fíjate la jornada, ese fue el gran debate que se dio con diferentes sectores, donde algunos planteaban la necesidad de hacer una disminución como símbolo fundamental de lo que es la historia del movimiento sindical y otros que planteamos que el momento político que vivimos, es más bien de mayor producción, de mayor organización, entonces en función de eso se hace una reducción eh, paulatina, como lo indica la, la constitución, pero estando claro que en estos instantes, si algo tenemos que tener los trabajadores y las trabajadoras es la responsabilidad para el trabajo, para la producción y para el bienestar de todos los venezolanos, que es uno de los cambios que se da en la ley. Ahora, el trabajo como una fuerza emancipadora del hombre y la mujer, que los bienes y las garantías vayan precisamente para la redistribución de la riqueza y que pueda servir de instrumento para el desarrollo del país. ¿En cuántas, en cuántas horas queda la jornada? No, el planteamiento es una reducción semanal, no, no diaria, Se sea dos días libres, que es lo que se está planteando, eh, y de 42 horas se reduce a 40 horas la jornada semanal Entonces la reducción fue semanal y no diaria Se mantiene las 8 horas diarias y se hace una reducción desde el punto de vista semanal El tema de la estabilidad laboral y la movilidad Esa fue la propuesta más debatida, más discutida Donde hubo mayor eh, señalamiento de parte de los trabajadores Incluso en las encuestas que realizamos es la eliminación del despido injustificado. En un estado, en una constitución que nos señala el trabajo como un derecho social, como un derecho humano, que es de protección a la familia, no se puede permitir el despido sin causa justificada. Como ocurre en Estados Unidos, y vimos cómo perdían vivienda, cómo perdían eh, los vehículos. En este caso, sin... Eh, favorecer, como fue parte de la campaña, a los flojos, a aquellos que no cumplen, porque eso serían causas para el despido, planteamos que esos que trabajan, esos trabajadores y las trabajadoras, que es la inmensa mayoría, tengan una protección que no puedan ser despedidos a menos que ellos mismos, eh, bueno, ocasionen algunas causas. Cambiar el procedimiento, porque en, eh, actualmente se planteaba como un mecanismo que tú eras primero destituido después tenía que acudir a la inspectoría para demostrar que fue sin causa justificada después que la ganara bueno, igualito no está reganchaba porque bueno. la sanción era de cinco días y tenía que ir a los tribunales ahora cambiamos previo al despido tiene que haber la calificación previa ¿en qué situación quedan las inspectorías? la inspectoría hay un proceso porque de... es una figura muy polémica no, no hay un proceso previamente de cambio importante desde el punto de vista de lo que es el ministerio eh ya no va a ser el árbitro entre dos contendores que peleaban entre sí, si los tiene la potestad y va a tener la potestad de tomar algunas decisiones y ejecutar sus propias acciones, porque incluso nosotros escuchábamos algunos sectores empresariales que señalaban que la ley orgánica de trabajo era la más violada, y era la más violada porque no había capacidad, primero para ejecutarla y segundo para sancionar. Hoy hay un proceso de estructuración completo del Ministerio de Trabajo se crean los inspectores para ejecutar acciones y en una coordinación con los tribunales de trabajo de tal manera de que quien tenga la razón en esa diatriba y desde el punto de vista laboral se cumpla la ley ese es el planteamiento fundamental que va a tener ¿Y esta situación que se plantea que se conoce como un momento con el nombre de fraude laboral. No, mira, que es la tercerización, ¿no? Esa fue una figura muy utilizada después de la reforma del año 97, donde se utilizaba, se contrataba, se subcontrataba a otras empresas para sustituir trabajadores. El ejemplo más grande y más palpable fue Sidor. En Sidor había 16.000 trabajadores. Después de la privatización cinco, eh, quedaron 3.000 en la nómina. Pero... Eh, se contrataron o se subcontrataron 10.000 a cumplir las mismas funciones, pero con derechos diferentes. O algunas compañías que disfrazan una relación laboral a través de obligar a que creen una compañía. Entonces, aparentemente hay una relación mercantil son las diferencias que hay. Aquí estamos planteando primero su prohibición y sanciones, porque es un fraude de la ley, es un delito, y en ese sentido el Ministerio va a estar encargado de reponer la causa para los trabajadores y los tribunales para uh, sancionar a quien cometa ese tipo de delito que afecta no solamente a los trabajadores, sino a la familia y a la sociedad en sí. ¿Cómo asume la nueva ley del trabajo desde el punto de vista humano, la participación del trabajador, no solamente en el trabajo, sino en las relaciones en general, sociales económicas del país. Va a tener un rol protagónico que hasta ahora no ha tenido, trascendiendo el simple marco laboral. Sí, fíjate. Primero que ya el movimiento ha venido dando muestras importantes en ese sentido y hoy lo plasmamos en la ley, en el sentido de que el papel de los trabajadores es la producción de riqueza y bienestar para toda la sociedad, que debe tener también niveles de control contra esa lucha que todos estamos desarrollando contra la especulación, pero tiene que estar íntimamente vinculado con las comunidades, en un trabajo conjunto, porque hacia allá es que debe ir la riqueza que producen los trabajadores, y ese es uno de los cambios fundamentales, la vinculación del centro de trabajo de los trabajadores con la comunidad, de los centros de desarrollos industriales con la capital y con las ciudades aledañas. Esto el incluye, que la, esto de... incluye la formación del trabajador? No, no, esa es en la, una de las áreas verticales de, de esta ley, combinado con lo que es la misión saber y trabajo que el presidente ha venido desarrollando desde hace cierto tiempo, entonces se combina. Para el nivel productivo, para convertir de verdad el trabajo en una fuente de riqueza y salir de la dependencia única y exclusivamente del petróleo, se necesita la preparación, la capacitación, no solamente profesional, sino también desde el punto de vista moral, política, para poder avanzar. Ahí damos un capítulo especial para la formación, para la preparación, de cambiar lo que fue en un momento determinado el INSE, que era capacitar trabajadores para tener mano de obra calificada pero para la explotación, aquí estamos creando, formando a venezolanos, a trabajadores, para la producción, la riqueza, la distribución de eso, para el desarrollo del país. Es el cambio eh, de un país productivo a lo que actualmente tenemos, un país que depende única y exclusivamente del petróleo. Tenemos la materia prima. Tenemos a los trabajadores, la mano de obra, y tenemos una política que desde el gobierno nacional se viene desarrollando, entonces tenemos para de verdad convertirnos en una pequeña gran potencia, como lo ha señalado el presidente. La respuesta a la concepción de la tripartista, la vieja concepción de la tripartista que imperó en la Cuarta República, sí, se plantea, ¿cuál es el proyecto de ley? Se, se planteaba un debate... Nosotros hemos señalado que debe haber un diálogo con todos los sectores que forman parte de la vida nacional, porque el trabajo abarca más allá de la relación obrero-patronal. Y ahí estamos planteando que sectores de la sociedad deben participar, que no deben ser las cúpulas. Un ejemplo, en una situación que tiene que ver, vamos a poner, con la industria automotriz, bueno, es con los sindicatos, las organizaciones, los movimientos del área automotriz, con sus propias organizaciones, pero también eso involucra a la sociedad, que son los que en definitiva consumen, entonces es un amplio debate que estamos planteando, que va mucho más allá de ese debate cupular, que es reconocido por los trabajadores como la trimaldita, porque cada vez que se reunían, nunca los trabajadores ganaron, nunca ganaron una. Mira, para concluir, Osvaldo. Hay una serie de predicciones agoreras con motivo de esta ley, de que esto significa la quiebra de la economía, la destrucción de la, de la producción del país. En materia de pronósticos negativos, yo asimilo lo que se está diciendo en este momento a las conjeturas que se hicieron cuando se discutió y se aprobó la constitución bolivariana, ¿no? Sin embargo no pasó nada en el país, por el contrario, el país siguió adelante, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de ustedes a esas predicciones agoreras, pesimistas, que prácticamente pintan un, un panorama sombrío y fúnebre? Bueno, si algo va a contribuir, esta ley que, insisto, fue hecha producto del debate y de la discusión, es al desarrollo de la nación, a la incorporación de los trabajadores ya como un sujeto social, como un sujeto que simple y llanamente no luche por las reivindicaciones de él y los trabajadores, que tenga incidencia en garantizar, esa, que han sido políticas ya definidas, garantizar la alimentación, garantizar el proceso industrial, los bienes y servicios, porque eh, que es otro de los elementos, aquí no solamente estamos hablando del trabajador en esta ley que tiene una relación obrero-patronal, estamos hablando de los campesinos que nunca fueron tomados en cuenta desde el punto de vista de la ley de los derechos para avanzar y solo que nos produce bueno, nuestra alimentación. Estamos hablando del trabajador por cuenta propia, estamos hablando de esas empresas que fueron recuperadas, que previamente están quebradas y que hoy producen para toda la nación. Es el papel protagónico y participativo de los trabajadores en el marco de la constitución y que sin ninguna duda va a beneficiar no solamente los intereses de los trabajadores como antes se concebía, sino el interés colectivo, el interés de toda la nación. Y ahí es donde va la esencia de esta nueva legislación. ¿Van a marchar el próximo martes? El primero de mayo va a ser la movilización más grande que hemos tenido en la historia de los trabajadores. Tenemos mucho que conmemorar los aumentos, la seguridad social, en contraste a lo que ocurre en Europa y por supuesto esta nueva y revolucionaria ley orgánica de los trabajadores bueno. y del y de trabajo. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. gracias. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales.